Hola chicos aquí les traigo la segunda parte de, qué hubiera pasado si Goku era traicionado y se convertía en dios de la destrucción, espero y les guste, han pasado 500 años en la habitación del tiempo mientras que afuera de ella han pasado 7 meses, con Goku, Goku siguió entrenado con Daishinkan junto a 18, en ese tiempo 18 había desarrollado sentimientos hacia Goku, mientras que Goku también, solo que él no tenía muchos sentimientos ya que había tenido un gran cambio de actitud ya que se había vuelto un poco frío y calculador mientras Goku estaba entrenando con Daishinkan el ya mencionado dice son Goku tengo que salir a lo que Goku dice claro maestro nos vemos a lo que Daishinkan pasa a retirarse mientras que en el palacio de Zenosama Daishinkan había llegado a donde estaba Zenosama haciendo una reverencia y preguntando qué desea mi señor a la que no que Zenosama responde necesito que hagas una reunión de dioses y ángeles a que el gran sacerdote dice, claro mi señor, así pasando unas horas de Zenosama, habían pasado unos minutos donde todos los dioses excepto los del universo 7 ya que ellos todavía no habían llegado, después de unos tres minutos llegó Bills, Whis y Vegeta, las ángeles y sus diosas se le quedaban viendo a Vegeta por sus músculos, aunque pensaban que no era tan atractivo, después de unos minutos Zenosama habla, hice esta reunión para dar un aviso importante, como sabrán, el deseo que pidió el universo 7 fue que volvieran los universos borrados pero como se darán cuenta también regresaron los demás universos junto a sus ángeles pero sin dios destructor ni de la creación pero el aviso que quería darles era de que ya tengo dios destructor y creador para los universos faltantes para los universos faltantes todos empezaron a susurrar diciendo cosas como será fuerte quién podrá ser entre otras cosas a lo que Zenosama habla quería presentarles a mi amigo y Dios de la destrucción y de la creación de los universos 14, 15, 16, 17 y 18, Asida y Shinkan abriendo un portal del que empezaban a salir completamente se podía ver a Goku con la doctrina egoísta perfecta y con ropa de Dios destructor y con las manos detrás de la cintura dando un toque imponente, al momento de salir todos se quedaron sorprendidos por el gran poder de Goku y su apariencia, pero los que más se quedaron sorprendidos fueron dos dioses diosas muy hermosas y sus dos lindas ángeles que veían a Goku con ojos de lujuria y de amor ya que Goku les parecía atractivo y no podían despegar su mirada de Goku. Goku se puso enfrente de todos los dioses y sus ángeles y digo, "Hola, soy Son Goku, pero pueden llamarme Goku", a lo que las diosas y sus ángeles pasaron a sonrojarse menos una diosa que parecía una mujer Saiyajin ya que tenía una cola. Ella solo se le quedaba viendo a Bermut con rabia y con una aura asesina. Goku luego de presentarse se dio cuenta de que una de las diosas era Saiyajin así que, fue hacia donde estaba ella y dijo, oye, así la diosa saliendo de sus pensamientos asesinos, ¿qué pasa? Goku dijo, eres dice, claro, Goku dice, ¿cómo te llamas a lo que la diosa responde, Cestia, Goku dice con una sonrisa, MMM, qué lindo nombre, el comentario que hizo el Saiyajin hizo que se sonrojara levemente a lo que Goku dice, ¿qué pasa, estás enferma, a lo que se Sestia dice n no así volteando hacia otra parte para que goku no notará su sonrojo goku dice está bien a lo que bermud se acerca junto a su ángel margarita y dice hola sestia gusto en verte a lo que sestia con una mirada llena de ira dice cómo te atreves maldito a lo que estaba a punto de darle un golpe pero como goku estaba ahí se entromete y dice sestia qué haces a lo que ella responde quítate este problema es de él y yo a lo que goku dice calmantes estía que te ha hecho así se estía diciendo por su culpa eliminaron mi universo a lo que goku se quedó sorprendido y dice como que por su culpa Alo me sedujo haciéndome creer que me amaba pero lo único que quería era reproducirse con alguien fuerte pero al ver que yo no era tan fuerte decidió irse con unas alienígenas que eran prodigias a lo que bermud dice jajajaja ja ja ja, ellas eran mejores que tú en la cama a lo que se estía dice maldito como te atreves a lo que goku se pone enfrente de ella y dice, no lo hagas, a lo que Sestia dice, pero ese maldito, a lo que Goku dice con una voz fría que hizo que Daishinkan se alarmara, jaja, no te preocupes, yo me encargo, a lo que Goku dirige su mirada a Daishinkan y dice, maestro, puedo tener un combate con Bermuda A lo que Daishinkan dice, si Zenosama lo aprueba está bien, a lo que Zenosama dice, claro esto va a ser emocionante, Goku pone una mirada fría que hizo que Bermut se asustara, Sestia se acerca a Goku y le dice: ¿Por qué te metes en esto? A lo que Goku dice, he pasado porque solo jueguen contigo. Cabe resaltar que Goku no se ha dado cuenta de la presencia de Vegeta. Sestia dice: Gracias son Goku, a lo que Goku dice, jeje. Después de unos minutos Daishink and da el aviso de que la plataforma ya estaba lista. Goku y Bermud pasaron a la plataforma, Goku se le quedaba viendo a Bermut con una mirada fría y dijo: Las personas como tú me repugnan, a lo que Bermud dijo jaja no te confieso en Goku a lo que Daishinkan dice pueden empezar a compartir a lo que Bermud se lanza de Goku intentando darle un golpe pero Goku rápidamente esquiva su golpe con alta facilidad y Bermud empieza a lanzar golpes y ataques que Goku esquivaba y destruía fácilmente después de unos minutos de Bermud intentar darle un golpe a Goku se empezó a cansar. a lo que Goku habla y dice ahora me toca a mí a lo que Bermud se asusta pero su susto no duró mucho porque se convirtió en dolor y volteó hacia abajo y vio a Goku con su puño darle una golpiza que parecía tortura después de unos minutos de tortura Goku decide acabar con el combate y puso sus manos en la cadera y empezó a decir kame Kamega, y así acabando con el combate a lo que Daishinkan habla y dice el ganador de este combate es el dios Goku a lo que todos se quedaron sorprendidos ya que Goku derrotó a Bermut y él siendo uno de los dioses más poderosos de todos y Goku solo hizo que pareciera un niño después de eso goku se acercó a sestia y dijo listo como te dije yo me hago cargo sestia de la alegría que sentía de que vermut recibiera su merecido se lanzó a abrazar a goku Goku se sonrojó un poco, pero de igual manera correspondió el abrazo, pero alguien no estaba de buen humor al ver como alguien abrazaba a su amado y dice, "Oye, ¿qué estás haciendo?" Goku volteó al escuchar a 18 furiosa y dice, "Jeje, 18, ¿qué pasa?" 18 enojada dice, porque la abrazas?" Goku dice, "Tranquila, solo es un abrazo, oye, mejor ten más respeto hacia una diosa de la destrucción." 18 dice, "Mejor tú deja a mi Goku." Goku se sonrojo ya que 18 le había dicho a sestia enfrente de todos que era de ella, pero lo que no sabían era que había unas ángeles y dos diosas que miraban a 18 con ojos asesinos, bueno chicos aquí se acaba la segunda parte de esta teoría, ¿Qué pasará con las ángeles y las dos diosas, Goku se quedará con todas, Descúbrelo en el siguiente capítulo, adiós.